Después de una batalla intensa con Jeff Killer, Un nuevo adversario aparece para enfrentar Aquí tenemos a Slenderman contra Law Jack Batallas especiales de la Wayne han seguido Ha llegado el mejor asesino, el más sombrío Con clase y más elegante como un ejecutivo A este payaso hoy pronto lo tendré cautivo Cuando terminen mis versos no seguirás vivo no vayas a pensar que yo soy tu amigo Porque como todos hicieron de ti me olvido Bueno voy a presentarme soy Slenderman Prepárate porque mis tentáculos te penetran Tienes a la suerte, esto no es un chiste Tener un amigo imaginario, eso sí es chiste Jugar con víctimas a los rompecabezas es triste Déjate de pendejadas antes que me desquise pero venga, Slenderman, tienes elegancia, lo puedo matar. Y al rimar, quedas flojo y el aire te queda corto Vienes con agallas, con rimas que no encajan Eres blanco, ¿entiendes? Eres blanco de cara y mente Pero, no entiendo, ¿qué pasa, Jacob? Soy mejor que eres Killer, eso ten lo claro amigo Solo eres popular por hacer secuestros de, de niños no pudiste con los grandes y te metes con las chicas Se nota que no sabes de qué estás hablando Me refiero a que eres el payaso más blanco Recuerda también es un ser descolorido Es por eso que en este combate tú has perdido Ninguna de tus frases a mí me ha ofendido Definitivamente pelear contigo es aburrido ¿Y cómo pretendes compararte con el chef? Por lo menos él me da más batalla que tú yo sí, admito que tienes mucha fama Pero tu película, cabrón, si está mal normal. ¿A qué le tienen miedo? Solamente es un flacucho que tiene elevado el ego Te voy a partir, te voy a cortar Con tus tentáculos ¿Te ¿Te me voy a dar <risa> <risa> <risa>